Bien, bueno, pues lo primero, buenos días. Gracias por haber eh, acudido a esta convocatoria de Prensa de Izquierda Unida, por haber venido. Eh, hoy es un día importante porque. Eh, bueno, la Dirección Federal de Izquierda Unida. aprobó un plan de acción para el 2016-2017. En, en el último Consejo Federal. donde eh, bueno, eh, vamos a intentar en la medida de lo posible reforzar nuestra organización en todos los ámbitos. ¿no? Eh, un plan de acción muy ambicioso. en el que Izquierda Unida pues, no, pues quiere ser.. Eh, no solo estar en el conflicto, sino ser parte del conflicto y estar. Eh, ...en todos los movimientos eh, sociales... ...y en todas las partes donde, en todos los, los espacios... ...donde, bueno, pues eh, sea necesario eh, nuestra organización política... ...para mejorar la vida de los españoles y de las españolas... ...y en cada ámbito, a nivel regional y a nivel provincial... ...pues vamos a trabajar con los coordinadores locales... ...y con los coordinadores comarcales en este consejo... ...en este consejo provincial para ver cómo ponemos en marcha... ...ese plan de acción. Un plan de acción que además, bueno, eh, tenemos la oportunidad... ...de que hoy debatamos con nuestro coordinador general con Antonio Maillo, que estará eh, debatiendo con, con los miembros del Consejo Provincial y, como digo, con los coordinadores locales y comarcales que están invitados a este Consejo Provincial para intentar poner en marcha .como vamos a hacer a partir de hoy, bueno pues, este plan de acción. A partir de ahora habrá reuniones en todas las asambleas locales... E intentaremos hacer todas las asambleas abiertas que podamos... ...e intentaremos explicar eh, la importancia de este plan de acción... ...como digo, para reforzar nuestra organización... ...para estar una vez más en el conflicto como hemos hecho... ...como hemos hecho siempre y ser parte, parte del mismo, ¿no? eh, Estamos viviendo momentos muy complicados, muy complejos... Eh, ...lo estáis viviendo ustedes todos los días... Con, igual que nosotros en nuestra ciudad y nuestra provincia eh, el juicio de la gurtel bueno pues está siendo yo creo que una significación de lo más obsceno que eh, se ha vivido en nuestro país en los últimos años del punto de vista político del punto de vista social incluso del punto de vista económico una representación de lo que significa el neoliberalismo en su estado en su estado pleno no y en su estado y en su estado máximo las declaraciones de correa yo creo que supone bueno pues eh, la degradación a la que ha llegado este sistema en el que nosotros queremos cambiar y queremos romper automáticamente con lo que hoy estamos viviendo. Y luego a nivel de, a nivel de provincia tenemos eh, y hoy vamos a debatir sobre posibles movilizaciones con respecto a las peonadas cero. Sabéis que bueno el tiempo que ha hecho en los últimos meses es un tiempo muy malo para el campo, apenas ha llovido y este año pues por desgracia la cosecha va a ser bastante poca y va a ser prácticamente imposible que los hombres y las mujeres pues, tengan la posibilidad de alcanzar el número de peonadas suficientes para poder cobrar el subsidio agrario. Además de esto, bueno, pues seguimos exigiéndole a la Junta de Andalucía y a Susana Díaz la puesta en marcha de planes de empleo eh, que ha prometido reiteradas y reiteradas veces en reiterados plenos, en reiteradas ruedas de prensa y cada vez que viaja a algún pueblo de nuestra comunidad autónoma y nosotros bueno, pues ya cansados de tanta promesa y de no tener ningún ni nada a lo que agarrarnos en los pueblos y en las capitales, bueno, pues también eh, vamos a hablar de futuras movilizaciones que tendrá que tienen prevista la Dirección Andaluza en, en Sevilla para seguir reclamando bueno, pues empleo digno y de calidad para los pueblos y para las ciudades de Andalucía que, como sabéis, bueno, pues son las más castigadas prácticamente de todo el Estado. ¿no? Y eso es lo que vamos a debatir, en eso es lo que vamos a entrar. Además, bueno, también ya que mañana pasado mañana, es un pleno muy importante, como sabéis, del Ayuntamiento de Córdoba, donde vamos a hacer el debate de la ciudad, también empezar a hacer un llamamiento de que no es posible de que un año más... Eh, la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba sea la última en los presupuestos generales del Estado para inversiones y en los, pre y en los presupuestos de la Junta Andalucía. Estamos en la coyuntura donde se están creando y haciendo, donde se están eh, bueno, programando esos presupuestos y, desde luego, no vamos a tolerar ni a permitir que un año más seamos lo últimos, La provincia y la capital, posiblemente junto con otras andaluzas más castigadas en número de desempleados de todo el país. ¿no? Pero vamos, viendo cómo se han producido los debates y las mociones de los últimos plenos, eh, la pelea del Partido. Popular Y la pelea del Partido Socialista en el ITUMAS, pues entendemos que una vez más Córdoba puede ser la castigada. De luego Izquierda Unida va a estar movilizándose y va a estar explicándole a los cordobeses quiénes son los que nos castigan cada día. ¿no?